Estamos eh, participando en el Encontro Europeo eh, AEPN. Es una experiencia única. Eh, afortunadamente siempre se hacen presencial, pero este año lo hacen online porque en la pandemia. La verdad que estoy aprendiendo mucho. Eh, gracias a todos los que han venido, a todos los que han participado. Gracias de la APN de España. Un saludo muy fuerte.